Unidad 4. Visibilidad. La difusión y la comunicación son la clave del éxito. En esta unidad entenderemos que la comunicación es un asunto fundamental para las OSC. Es a través de ella que generamos vínculos y lazos de confianza con la sociedad y con nuestros donantes. Por ello debe tomarse como un asunto serio y profesional, porque es la cara que mostramos.